Y bueno, pues, ya estamos aquí con ustedes, mis amados, sí, eh, les damos la bienvenida, y somos sus amigos, sus amigos, Elida Madrigal, y Rafael Cavazos. Les <tose> bendiga, sean bienvenidos a este espacio de reflexión, un momento de reflexión y oración. Así es, y sí, lo, lo, lo importante del, del tema de hoy. Aquí vamos a hablar de esa parábola que usó el señor de las diez vírgenes. Esas diez vírgenes, que unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Así es. Y platicaba aquí con mi esposa antes de, de, de, de orar para entrar a, al, al programa, a, a, tema. Al, al tema de que con respecto a la prudencia y a la insensatez, ¿qué tanta la hay, tanto una cosa como la otra, pero a nivel global? Uh -huh. Sí, a no. A nivel global, o sea, en todos los seres humanos, ¿qué tanta prudencia y qué tanta insensatez hay alrededor del mundo? Sí, no, pues yo creo que hay más este... Eh, ¿Imprudencia? Bueno, bueno, yo creo que a lo mejor si sí hay, hay, hay, hay... Hay, hay mucha gente insensata o, o imprudente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, más o menos. Pero los demás que no son prudentes y no son insensatos, uh -huh. eh, ¿en qué categoría podrían caer vivir en, una en vida? Natural, normal, eh, que no están ni de un lado ni en el otro. Porque el no estar en un lado ni en el otro, esto no significa ser insensato o, o ser prudentes. Sí, no, no. ¿Por qué? Porque el, el prudente tiene que estar más... Uh, pues déjame decir. Más, de... más, más, pues, más, más sensato, más apercibido de. Ándale, de, de, de, de, de, la, de las cosas que están pasando. O sea, estar despierto. Eh, exacto. Estar despierto, sí. Eh, eh, más, más abusadillos, ¿verdad? Que, sí, que, que, que sí, no nos sí. dejemos ir por Por nada que, que, que, que no sea dentro del terreno de la prudencia. Claro. ¿verdad? claro Entonces. ¿Por qué? Porque ay, hemos visto a, a, a, a anoche que ayer tarde que salimos a, a ir a saludar a uno de nuestros hijos que, que sí. cumplió años. Este le digo a, a, a mi otro hijo, que se llama como yo, Rafael, <coughs> eh, Oye, ¿por qué están las banderas a media asta? Porque en el camino vimos varias banderas sí. que estaban a, a media asta. Normalmente, cuando están a, a media asta, es porque se da un decreto, vamos a poder así decirlo, uh -huh. eh, que sean como de luto. Sí, ajá. Y es que aquí ha habido. Ay, Señor Santo. Mucha gente Mucho. insensata Matando gente Nomás porque se le ocurrió sí, O no sí, Vamos sí, a saber sí, que saber es qué demonios se le metió Simplemente ¿verdad? no eh, Ni piensan Me recuerdo de, de uno de los casos eh, Que acaban de suceder Hace un, unos días uh -huh. Va alguien a, a ahí sí, En unas oficinas sí. de, de una compañía De, de transportación De, de paquetería Se mete y asesina a ocho personas. Imagínate. Y, no, pues, y, no. y creo que él también pues, se voló las, las tapas, como dicen, ¿verdad? Sí. Pues, él se, se, se, se mata solo. Personas que eh, no qué, andan ¿Qué, bien. qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, eh, por, qué, ¿Por qué acontece en este tipo de, de, de situaciones? Tanta maldad. Cuando yo veo... A, a los pajaritos como los que estamos viendo aquí A las aves Preciosos. Como que son más prudentes Que los que, que los humanos hombre Pero también hay A veces sí, sí. Su, Sus diferencias entre, entre ellos mismos Entonces ¿Cuándo sí estamos En la prudencia Y cuándo somos insensatos? Uh -huh. Y por algo el Señor Usó esto como una parábola para darnos un mensaje a la humanidad. Sí, exacto. Porque si lo vemos en, en, en, el, en el carácter de política... ¡Wow! Yo creo que hay muchos sí. gobernantes muy insensatos. No hay cordura, no hay... Si lo vemos a, a, a nivel eh, empresarial, yo creo que también hay gente insensata. Si lo vemos a, a, a nivel de... Académico, yo creo que también hay mucha gente insensata, pero también las, los hay prudentes. Uh -huh. e esa es una ventaja, vamos a llamarlo así. Sí, sí, sí, claro. Porque no toda la gente es insensata, no toda la gente es prudente. Claro, claro. Pero cómo discernir nosotros entre la prudencia y la insensatez <coughs> y cuál es el beneficio de una y de la otra. Y yo desde sí, el pues, adelanto, no. la insensatez no tiene nada positivo. No. Así que esa la descartamos. No, no, no, no. Este... Como dicen, le, pon le ponemos una tacha, ¿verdad? Y a la prudencia, pues le ponemos una, una palomita. Aquí, ahí está un pajarito. Le ponemos una palomita. Le ponemos como un visto bueno. Sí. Pero que qué importante es, mi amado, mi amada, que tú y yo y todos nosotros podemos ser más prudentes. Claro. Que caigamos en esa situación Porque acá te lo vamos a ir viendo Bíblicamente en el, ¿Cuál fue la enorme diferencia Entre las insensatas De las prudentes? En la posición de, de la prudencia, sí Entonces Eso que estoy comentando ahorita O que estamos comentando Cuando yo he predicado sobre este pasaje Bíblico, que ya lo hemos hecho en, sí, ya en muchas ocasiones En, en, en otras ocasiones a veces ante, ante gente Y a veces ante la cámara uh -huh, Pero esto sí, que sí. estamos comentando ahorita Nunca lo habíamos dicho ¿Por qué? Porque, porque no me acuerdo Haberlo comentado de esa manera De comparándolo con A un nivel global y un, A un nivel político uh -huh. Y a un nivel De que pues, Como dijera ese personaje ¿Qué nos pues, ¿Qué nos pasa? sí yo creo que este pues también depende mucho de, de lo que de lo que traigas en el eh, en el corazón sí. porque ahí es donde se anidan los buenos y los malos pensamientos mm -hmm. y, y, y, y depende este eh, eh, si estás pensando bien o estás pensando mal o, o, o sea cuál cuál es tu tu posición o sea Ajá. porque pues sabemos que que ahorita este, ahorita y pues siempre uh -huh. a, el, el, el mal siempre está de Ahora por medio estoy. y, y, y el, el, la cuestión de, de, de orgullos y todo eso te te, te vienen a sacar de, sí. de, de, de, de la posición que tengas cuando, cuando entra ese ese orgullo uh -huh. eh, esa vanagloria este te crees el el, el poderoso o sea ¿Sí? Entonces todas esas cosas tienen que haber un control. Porque si, bueno. no, hay, si no hay un control en nuestras vidas, pues eh, ya, ya sabrás, el, el, quién controla tu vida, como, como decíamos uh, hace unos días, desde sí. el, del tema. Sí, sí. ¿Quién controla tu vida? Eh, exacto. Entonces ya. De ahí, que es bien, bien de importante ahí depende eso recordarlo. Mucho, sí. ¿Quién está controlando? Ajá. Nuestra mente, nuestro sí, corazón, sí. Nos, uh, nuestros labios, para, uh, lo que comentamos, lo que decimos, eh, en la forma que hablamos, cómo sí, lo decimos, sí. eh, con qué tanta prudencia, con qué tanta insensatez. ¿Por qué? Sí, pues, Porque he hemos querido entrar en un, en un espacio, y ya llevamos va varios videos hablando sobre... La reflexión. La reflexión. reflexión. Por eso le hemos pues, puesto como título un momento de reflexión. Sí, así y, pues, es. Y por eso te, te, te pido que tú reflexiones claro, y lo claro. compartas también porque mucha gente lo necesita escuchar. Así es, así es. Necesita verlo. Necesita, necesita Lo si no como video, pues, lo, lo, lo van a ver. Así es. Y si lo compartes como audio, pues lo van a escuchar. Lo van a escuchar. Eh, eh, entonces, que, creo que es bien, bien interesante y bien bien... De, de mucha prudencia, eh, el hecho de, de que nosotros estemos muy conscientes, así <ríe> lo dijo con énfasis, pues, muy, muy conscientes, muy conscientes claro de que sí. cómo está nuestra mente, nuestro corazón, cómo están nuestros labios para hablar, eh, e incluso nuestras acciones, cómo sí. las estamos manejando. Sí, sí, definitivamente. Porque de ahí depende mucho. ¿Quién nos está gobernando? Claro, claro. Y no hablo sí. de políticos. No, no. Te estoy hablando en, en, en el de entre Dios y, y espirit Satanás. espiritual, sí. En lo espiritual. Sí. Porque si Dios no es el que está gobernando, ¿quién crees tú que es? Pues el otro. Ahora, si Dios está gobernando nuestras sí. vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, es obvio que nuestro proceder. Ahora sí, va a ser bien sensato. Sí, claro. Sí, porque si tú estás este, uh, estás uh, leyendo la palabra, estás uh, orando, entonces eh, tienes eh, el, el control de, del Señor porque ya, ya, ya sabes qué es lo que el Señor dice en su palabra. Eh, y, y a Él le pedimos siempre eh, la ayuda, el discernimiento, este la sabiduría entonces eh, cuando estamos cuando estamos en la palabra este eh, es eh, es algo precioso déjame es algo precioso. decir algo es como ese pajarito que estaba viendo al frente dios te está viendo siempre de frente Así es. dios te está viendo a ti te está Amén. viendo a mí nos está viendo a nosotros Está viendo todo lo que acontece Amén. a nuestro alrededor. Así es, así es. Entonces, eh, a Dios no lo podemos engañar. No, no, no. podemos engañar era. nosotros solos. Sí, sí, pero sí. Pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. No, claro que no. Por eso quise tomar ese, ese tema de, de, de las diez vírgenes. Porque aquí está hablando de un grupo ya de personas. Sí, sí, sí, sí. Sí, claro. De que la mitad de ellas sí eran prudentes, pero la mitad de ellas no la eran mitad, prudentes. No. Sí. Y como sociedad, ¿cuántos somos? Somos millones y millones uh -huh. y millones. Sí. Estoy hablando de un término totalmente global. Claro. Pero, ¿hasta dónde el grupo mayor pudiera ser del prudente y no del insensato? Uh -huh. Qué bueno uh -huh. que los insensatos son, son menores. Vamos a, ajá, a decirlo así no, no es 50 y 50 uh -huh. Porque si no Este mundo ya es sería uh totalmente -huh. un caos Pero cuidado cuando Un insensato Tiene poder hey, No, no, olvídate ¿Qué es lo que pasa la, con, con un insensato Que trae un rifle, un una, una arma La, de, la, de, la de, de maldad de La maldad, olvídate eh, pues no hay conciencia, no hay, no hay eh, a, aquí no no, no, no hay nada hueco adentro. sí, sí, sí, sí. Okay. entonces el problema es cuando el insensato tiene una jerarquía, tiene un poder o tiene eh, un dominio sobre otras personas ahí es donde se hace un gran problema claro, claro que sí imagínate que tu gobernante eh, principal vamos a llamarle eh, el presidente del país, eh, eh, o el gobernador del estado, eh, el rey que, que tiene su jerarquía tan grande, tan poderosa, que es el que domina a toda la gente, eh, o el primer ministro, en cada país es diferente la posición que se les brinda, ¿no? o el, el, el título. Pero acá en, en, en estos países donde vivimos, pues aquí es un presidente. Sí. Ok. Imagínate que el presidente sea insensato. Sí, no, no. Eh, o sea, la, la cuestión de, de, de las armas, o sea, no, no, no las han querido este, pues cancelar, hay eliminar. Eh, hay una insensatez ahí. Sí, hay una insensatez. Las que están produciendo más por cuestión del, del dinero es, Los intereses, o sea es, Ellos ven nada más los, los intereses Los intereses, los intereses Vos pues hablabas ahorita también de, de, de, de las empresas, ¿verdad? Uh -huh, cuando uh -huh. cuando las empresas también son insensatas Sí eh, Todos todo los que producen pornografía Lo que es maldad, eh, maldad. Sí Son, son millonarias esas, sí. Esas, esas empresas Sí, sí, sí, sí eh, y pues e ellos simplemente, <coughs> perdón, sí. hacen sus producciones y, y las tratan de, de compartir con todo el mundo porque hay un dinero de por medio. Sí, ¿Por sí, qué? Los, porque la gente los, las procura. Los medios, los medios, o sea, ahorita están muy corrompidos. Y, y se va mucho hacia el joven y sí. también a ciertas uh, Clase de adultos. Entonces, sí. entonces y estamos hablando de, de un gran problema, como es la pornografía, y luego los vicios que se acarrean enseguida de eso. Sí. Que es drogas, alcohol eh, sí. y, y, y la violencia para conseguir gente para eso. Entonces, sí, definitivamente. ¿Dónde está la prudencia y dónde está la insensatez? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En qué parte? Mucha maldad, mucha mentira eh, pues, para poder seducir. Me, me gustó lo, eh, la, lo que dijiste, que ajá quién te está controlando. A ti. Exacto. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién está tu controlando vida? tu vida? ¿Quién está controlando tu mente? ¿Quién está controlando tus acciones? ¿Quién está controlando claro. tu, tu, tu existir? Así es, así es. ¿Y qué, ¿Qué importante es eso, hija? Porque, claro, claro que sí, muy eh, importante. Si no nos damos cuenta... ¿Quién está en control de, de nuestras vidas? Y, sí, no, no, no, eh, no, Ya caemos en la insensatez. En la insensatez, claro que sí, claro que sí. Así es, así eh, es. Ahorita, a mí, a mí en lo personal, como mexicano, aunque vivo acá en Estados Unidos, ¿me preocupa mi país, México? Nos preocupa, nos preocupa nuestro país, México. Yo creo que el, el presidente es un insensato. Sí, porque no. No creo que eso de... No entra en... Eh, él. De lo que él habla y dice. <risa> hay notas que hablan de, de, sobre él, de notas periodísticas, de que de, cada día dice no sé qué tantas mentiras. Sí, sí, le están contando todas las mentiras. Eh, no, no, no, no. Qué barbaridad. Y de y repente, ese es el problema. <risa> Entonces, fíjese cómo es, la crudez y la insensatez. Si es un, un espíritu de, de, de, de mentira que anda ahorita en el mundo. Sí. Porque ah. a, a, anda en, es, en, en, en este mundo, o sea. Ay, o sea, es, es tremendo. Yo no, yo no quisiera que hubiera insensatez en el presidente que tenemos aquí en Estados Unidos, porque lo acaban de poner. Sí. Va por cuatro años y, y no me gustaría que fuera a caer en una insensatez como eh, sí, parece no, que está pasando ya en México o lo que pasa en que Venezuela. Perdón que mencione algunos que países. Que oiga palabra o, del Señor o allá en China o en, en, um, en, en los países donde hay el, el socialismo, comunismo. Sí. que dominan la mente y las, las acciones de, de, de, la de, de las personas así es, así eh, es. Entonces, y, y ese es el terreno de satanás precisamente sí sí es que o sea se dice verdad que, que, que, que la mente es el, el, el terreno más fértil de, de satanás para, para entrar y hacer y deshacer exacto el Señor quiere entrar a tu corazón, pero uh -huh. Satanás quiere entrar en tu mente. Uh -huh. ah, ojo, eh, ojo, es bien sí. importante eso. Y nos vamos al pasaje bíblico. Sí, sí, este... este para que veamos la relación o la enorme diferencia que hay entre los sensatos y, y los, los imprudentes. Sensatos. Sí. Aquí voy a hablar de, de, de diez mujeres, uh -huh. la, las vírgenes. Para hablar de las diez vírgenes. Y nos Bien. vamos a ir paso a paso, de 11, con, la, en el capítulo eh, 25 del libro de, de Mateo, uh -huh. en la mujer de Segundo Así Mateo, es. y vamos en, a ver el verso 1 del capítulo 25. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que Él nos, nos dé la, la sabiduría en todo momento, el discernimiento. Nos dice de esta manera la palabra del Señor... Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Ajá. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Uh -huh. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Uh -huh. ¿Sí? Aquí se van marcando mitad y mitad. Mitad y mitad. Entonces las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. O sea, no se prepararon. Uh -huh. De ahí ya empiezan el gran problema. Exacto, exacto. Porque, porque dice, vamos a, a, a releer el número uno. Entonces el reino de los cielos uh -huh. será semejante, o sea, es algo semejante. Semejante. Y está hablando aquí de un reino, pues yo hablábamos de un nivel global, porque hay, hay reinas también en este mundo sí. global. Sí, sí. Dice que se van a diez virgen que tomaron sus lámparas, sus lámparas salieron a recibir al esposo. al esposo. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está dando un ejemplo o una idea, está dando una perspectiva de cómo va a ser esto un día. Uh -huh. Así es. De cómo va a venir el Señor por su pueblo. Entonces nos dicen, cinco de ellas eran prudentes y cinco, y cinco insensatas. insensatas. Ajá. Y dice el verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ajá. O sea, no fueron prudentes porque no tomaron aceite. O sea, agarraron las lámparas y... No se, no se fijaron. Y no, no se fijaron. ¿Por qué razón no se fijaron? Porque en el último momento ya no se dieron cuenta. Sí. Se descuidaron. Los descuidos, uh -huh. los descuidos puede provocar Causar, situaciones ¿sí? muy críticas en el siguiente paso. Sí, okay. así es. Entonces, vamos al cuarto. las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Esas fueron más preparadas, más, más listas, más, más abusadillas. Uh -huh. eh, después las lámparas no nos sirven porque no sabemos a quién hora va a llegar. Claro. No sabemos qué tanto tiempo vamos a estar... Entonces para que uh -huh. vayamos más preparados Vamos a tomar la lámpara Y vamos a tomar el aceite Sí, exacto Si le hace falta más Le, le echamos ahí un chorrito más uh -huh. Entonces Las insensatas nada más se llevan las lámparas Nada más Pero no se prepararon uh -huh. Pues llevar con un poco de aceite Así es Y si ya estaban avisadas De que esto podría suceder ¿Por qué no nos preparamos? ¿Cuántas veces has escuchado tú, mi amada? ¿Cuántas veces has escuchado tú, mi amado? De que el Señor Jesús va a venir por su iglesia. No por una religión, por su iglesia. Nosotros las personas somos la iglesia. Uh -huh. Los edificios o las organizaciones, eso, eso es otra cosa. Sí, son, son los uh, edificios. Nosotros, como personas, somos la iglesia. Así es. Él ha venido para a nosotros, las personas, darnos la capacidad, la sabiduría, y que tengamos la prudencia amén. de recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así es, así es, amén. Pero si no somos sensatos, ¿Mm? y no nos cuidamos en ese aspecto, <coughs> el Señor va a venir, y si tú, o yo, o cualquiera, uh -huh. no uh -huh. estamos preparados, nos vamos a quedar. Sí, sí, porque es, esto es para <coughs> ti, para ti, para ti, para mí, para mí, para mí, para, para todos. Para todos, mundo. Para todos, para todos. Hay una película que ya es muy viejita, pero han hecho otras nuevas, eh, versiones nuevas, más, más modernas, vamos a llamarlo de esa manera, con respecto al rapto. Uh -huh. Véanla. Y vean la nueva y la viejita si es posible ¿Dónde lo va a ver? En la internet, hombre uh -huh, <ríe> Si uh -huh. ya estás aquí viéndonos Quiere decir que estás en el internet Sí Bueno, si te vas a YouTube Con toda seguridad Que ahí vas a encontrar Te pones tu película El rapto Y te lo vas a encontrar uh -huh. Con toda seguridad Y a lo mejor te vas a encontrar con más de una el 5, ¿sí? Sí. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Uh -huh. Y a la medianoche oyó un clamor, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Fíjate. Va a ver un momento, en, en la película de tránsito no hay ese aviso. El bueno, señor viene por su iglesia. Viene y viene. Y la gente simplemente nada más desaparece. Por eso sea, te, te digo... Que veas el rapto. ¿Por qué razón te vas a dar una idea mejor de lo que estamos hablando? Cuando el Señor venga por su iglesia, va a ser en una brisa de ojos. Y el que estuvo preparado, se va con él. El que no, se va a quedar. Y ahí en la película vas a ver los detalles de los que se quedaron. Uh -huh, uh -huh. Entonces es bien, en bien, bien, bien el, importante el arca Que Noé. podamos entender esto el, el, el otro aspecto Y si puedes verlo también De todo hay peligros ahorita prácticamente Sí eh, La ciencia ha aumentado mucho en ese sentido Ah, sí uh -huh. eh, Cuando Dios le dice a Noé Que preparara el arca Que preparara el arca uh -huh. ¿Por qué él le dijo que preparara el arca? Porque Dios estaba viendo porque Dios todo lo, todo lo sabe Yo sí, la, la, la estaba viendo Cómo la humanidad Que había en ese entonces Se estaba desviando, desviando Completamente totalmente. Que no estaba viviendo La vida en relación con Dios uh -huh, uh -huh, Así es Y entonces Le dice a Noé Prepara un arca Y, y Los animalitos lo siguieron su familia, uh -huh. pero los demás no que él, lo le decían juzgaron, que lo, lo locos, de sí. loco. Sí, porque pues no, no llovía. ni, ni No, y donde estaba haciendo, pues y en el que, monte. Pues. Sí, y el señor le dio todas las indicaciones de cómo iba a ser el arca. Eh, Anderson, hombre, está bien loco. Mira lo que está haciendo. para aquí, aquí, aquí estamos <ríe> aquí, en, en seco aquí, en poco, en, con árboles, con todo esto. Pues, pues ¿qué, ¿qué está haciendo este bárbaro aquí? sí. ¿Lo juzgaron de loco? Sí, creo. que estaban locos. Sí. En, entonces, y, imagínate, mi amado y mi amada, si Dios puede preparar gente. ¿Y sabes qué? Déjame decírtelo de una uh -huh. vez. Yo quiero que Dios prepare tu, en tu vida para que tú des también el aviso de que la gente Amén. sea fulgante y no disensata. Así que tú también que lo puedas compartir. Que tú también puedas ir. O que Dios también te quiere utilizar, es claro, seguro, claro que sí, claro. Yo estoy segurísimo, sí, que Dios también te quiere utilizar. Aquí. Dios te quiere usar. Amén. El problema está si tú quieres que Dios te utilice. Así si, es, si Dios quiere utilizarte y tú te dejas ser utilizado. Imagínate que tú seas una herramienta en las manos del Señor, uh -huh, uh -huh. exacto. Lo más, imagínate algo maravilloso ah, que, que, que se qué bendición, te... verdad. Que Dios use tu vida Así para es. poder bendecir a otros y salvarlos de lo que un día después no, no va a haber regreso. No, no, no. ¿Verdad? Así okay. es. Seguimos hablando. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ajá. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Porque no se prepararon. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no se prepararon? Sí. Entonces, ahí está el secreto. Dios también quiere preparar tu vida. Amén, amén, así es. Dios te quiere también a preparar, créemelo. Prepárate. Láfala así es, amén. y aceite Para que tú seas también de los prudentes. Ok, y sigamos la Las día. prudentes respondieron diciendo...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 Y va a llegar ese momento, va a llegar ese día. esa es. la, la importancia de, de, de, de este tema de hoy, de esa reflexión, de que podamos reflexionar. Por eso compártelo cuantas veces puedas. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar tu vida al menos compartiendo esto. Amén, amén. Así Entonces, es. imagínate que por compartirlo puedas ayudar a otro a mejorar esa situación por la que pudiera pasar. Claro. Es. Imagínate, nomás porque compartes este video. Uh -huh. que, que Dios te use. Exacto, que, que Dios, Dios te use. use. U Úsalo. U ya tienes aquí una herramienta. U -u úsala. Úsala. Usa, y deja usa. que Dios se encargue de moldear la vida de cada ser humano. Sí, exacto. Tú no la trates de enderezar. No, no, no. Dios se va a encargar de enderezar. Tú nomás compártele el, el, el video. Entonces. Después vinieron de, también. O, o, ok. Entonces aquí vamos a entrar en la última faceta de este, de este pasaje. Uh -huh. Donde la enorme diferencia entre sensato e insensato uh -huh. se hace presente. Y vamos al verso 11. Así es. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ah, Ahora sí, señor, ábrenos ya, ya la puerta se haya cerrado Sí, sí, sí ¿Y qué les dice? Mas él respondiendo Dijo, de cierto, de cierto os digo Que no os conozco Qué tremendo Velad Pues porque no sabéis el día ni la hora Ok, qué tremendo uh -huh. Que Dios te diga, no te conozco uh -huh. Qué tremendo Escuchar nosotros, sí, y, nosotros sí. y que el Señor nos diga, oye Rafael, ¿no te conozco? ¿Quién eres? Oye, pues yo prediqué muchas veces y hice muchos videos y... ¿Y luego? ¿No, no te conozco, Rafael. Exacto. wow Entonces, imagínate la enorme diferencia entre ser y no ser. Sí. Estar y no estar. Ajá. Uh -huh. Y, y dice ahí el 13. Uh -huh. Velad pues, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo va a ser esto. Esa película del rapto que les recomiendo que la vean. Y vean, hay dos, tres versiones por lo menos. Uh -huh. Véanlas. vean a manera de aprender. Eh, no se fijen mucho de, de, si está muy bien hecha, no está bien hecha. Eh, no, no se fijen tanto en eso, si, sino en el mensaje. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Fíjate en el mensaje. No en los mensajeros, en el mensaje. El mensaje que está dando el Señor. De ser prudentes y de ser insensatos. Entonces, porque no quieres vernos a nosotros perfectos. Porque es no, nada, ustedes que... No, no, mira el mensaje nada más, no, o. o escucha el mensaje de lo que Dios te quiere decir a ti personalmente que estás ahí Así es. eh, viéndonos ahorita en este, en este instante, en este momento. Entonces, lo único que te puedo decir es esto, entre ser insensato y ser prudente, es mejor ser prudente. Claro, claro, hay en... Proverbios 1, 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, uh -huh. sino que desechaste todo consejo mío. ¿Qué tremendo? ¿Sí? Ahí en 30 dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues comerán del fruto de su camino y serán hasteados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder entonces te das cuenta mi amada te das cuenta mi amado la importancia de estar listos y preparados para la venida del Señor y el ejemplo que pone aquí la, la, la escritura aquí en Mateo Así es, es de las sensatas y, y, y las y, insensatas. y, y, y Yeah. Que este video venga a ser de ayuda y de bendición para todo el mundo. Así es. ¿Por amén. qué? Porque lo menos que queremos es que pueda ser de bendición para tu vida. Amén. amén. Y que al compartirlo empieces a hacer la labor de sensatez al compartir un mensaje sin. Así es. No quiero decir con eso, o no queremos decir con eso, que no estamos perfectos y que no hay otra cosa mejor. Sí, no, no. No, no, no. no, no es eso, ¿eh? no, no, no, no no, no malas interpretaciones. No estemos descuidados. Sino que hay un punto en el que tenemos que estar bien conscientes de que el Señor va a venir por su iglesia. Y nos lo dice ahí en el verso 13. Velad pues, porque no sabéis, no sabéis. El día, el día ni la hora. ...y la hora... ...que el Señor... ha de venir... ...o el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ha de venir... ...no sabemos... ...el día ni la hora... ...así es... ...y en esa película del rapto... ...simplemente... ...cuando llegó el momento... ...las personas desaparecieron... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...y el que estaba listo se fue... ...y el que no se quedó entonces mi amado mi amada no corramos ese riesgo de ser dejados por no haber sido prudentes uh -huh. eso es lo más importante en cuanto al comentario de hoy que queremos dejarles seamos prudentes busquemos de dios Vamos a arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas. Amén, y lo es. que sí podemos hacer por los demás es, Señor, que cambie la vida de, de aquellos que sabemos que pueden estar de una toque, manera insensata. Que la vida de las personas, sí. Así es. Sean gobernantes, sean eh, lo que sean. Los que tengan algún que, que, cargo. Sí. Uh -huh. y, y que tú consideras que, que es un insensato o una insensata, pues o, ora para que Dios toque su vida. Porque el día que el Señor venga, esa persona va a sufrir. Porque se va a quedar. Así es, así es. Aunque haya pensado que estaba haciendo lo, lo bueno, pero se va a quedar. Sí, sí, sí. Que no sea nuestro caso. Que no sea tu caso en lo, en lo particular. Así es, así es. Y ayuda a cuantos puedas, orando por ellos y compartiéndoles este material. Así es. Voy a pedirle a mi esposa que ella haga una oración, pidiendo la sensatez y olvidándonos de lo insensato. Amén. Padre, le alabamos. Le glorificamos, Señor, en este momento, dándole honra, gloria y alabanza. Dándole gracias, Señor, por su bendita palabra. Qué que, que precioso mensaje, Señor, nos muestra usted aquí en Mateo 25, Padre, sobre las, sí, los sí. prudentes, sobre los insensatos, Padre, que seamos personas prudentes, Señor, en todo momento, que, está, que estemos, Señor, bien alertas, Señor, en su palabra, Señor, Padre mío, que en este momento, Señor, las personas que aún todavía, Señor, no le conocen, Padre Santo, sí, señor. que toque sus este vidas. mensaje, este video, Señor, toque sus vidas, hijo. Toque sus vidas, Padre, toque sus vidas. Que el poder de su Espíritu Santo, Señor, sí, señor. abra el entendimiento, Señor, abra eh, en sus corazones, Padre, y que le reciban de todo corazón, Padre, porque su venida, Señor, es próxima. No sabemos el día ni la hora, como lo dice aquí en su palabra. No sabemos en el momento que usted venga, Padre, pero que estemos listos y preparados para el día que usted venga, podamos, Señor, irnos con usted. Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia, mi Señor, que usted tiene para con la humanidad. En sus preciosas manos, Señor, ponemos a los presidentes, a los gobernantes, Señor, a los que están en eminencia, a los que tienen algún cargo, Padre Santo, que usted toque sus corazones, toque sí, sus pues. vidas, Padre, y que reflexionen, Padre, que lo, lo que no están haciendo bien, Señor, para que, Señor, usted pueda, Señor, entrar en sus vidas, necesitan reconocer que, Usted es el único Dios verdadero y que nadie, nadie puede ir a usted si no es por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque usted vino precisamente a este mundo a morir en la cruz del Calvario para venir, Señor, a salvarnos y darnos la sabiduría, la inteligencia, Señor. Todas las cosas que usted quiere que la humanidad conozca y sepa, Padre, para que no se pierdan, Padre Santo. Gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia y en sus preciosas manos, Señor, ponemos este mensaje, este video que muchas personas, Señor, puedan verlo, puedan recibirlo, puedan aceptarlo, Padre, porque son tiempos bien difíciles que este mundo, Señor, está viviendo porque está, Señor, con el, este Satanás, Señor, que ha venido a engañar a tanta gente, Padre, a través de la mentira, a través de la maldad, Padre, en sus preciosas manos, Señor, ponemos este video, que usted pueda usarlo, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Ahora, yo quiero hacer otra oración. Vamos a orar. Por las enfermedades, por los problemas financieros Por lo que nos haga falta ¿Qué te hace falta a ti? Aleluya. Salud, finanzas, trabajo Vamos a vamos a orar Aleluya. Y ahí donde estás no? Simplemente pon tu manita ahí en tu pecho Si nunca has recibido a Jesús recibe Recibelo ahora y Dile Señor Jesús Ven a mi vida yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y que a partir de este, este instante, Señor, mi vida dependa 100% de ti. Aleluya. Deme la sanidad. Gracias, Señor. Gracias, deme la bendición de poder sí, tener señor. las finanzas necesarias y suficientes para poder vivir bien. Señor. Sí, Señor. Enderece mi camino. Enderece mi situación en sí, todos señor. los aspectos de la vida el conocimiento, el de mi familia, sí, de, de mí de los que me rodean de los que conozco y Padre Santo, que su amor su poder, su gracia y su majestad sea sobre mí sí, señor. y sobre lo que ellos que yo le pongo en sus preciosas manos sí, señor. en el nombre poderoso el nombre de Cristo de Jesús, Jesús. Sí, señor. Aleluya, amén, sí, amén. amén Amén, Amén y Amén mis amados, pues gracias por Bien. estar con nosotros, gracias por habernos acompañado y gracias por compartir este video. Así es. Y que el amor y el poder y la gracia del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Así es. Y gracias, gracias por compartirlo. Y que la bendición del Altísimo llene, llene sus vidas, copiosamente sus vidas. sus vidas de bendición. Amén. Bendiciones, Bendiciones para, para todos. Dios les bendice. Y de esa manera, así pues, estamos terminando, diciéndoles que les amamos, les queremos, y gracias así por compartir. Gracias por compartir. Bendiciones para todos.